Buenas tardes a todos y todas, soy Carolina Duque del Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias y del programa de radio Debajo del Puente, lo no visible, lo estigmatizado, lo discriminado, un diálogo de saberes para la democratización del conocimiento entre las comunidades, las políticas públicas y la academia donde el discurso de la academia se convierte en acción. Y hoy precisamente estamos aquí en México lindo y querido y con dos eh, colegas maravillosas en este diálogo de saberes precisamente sobre un tema importante y es la justicia, los derechos y cómo generamos cada vez más espacios al, alrededor del diálogo de saberes para, bueno, poder generar eh, conquistas sociales como Daniela Narváez nos va a contar el día de hoy eh, docente universitaria de la, del gran departamento de Nariño Pasto, de un gran escritor que se llama Belio Rosero colombiano, bueno además aquí estamos también Colombia presente y bueno Daniela en el marco de este diálogo de saberes ahora tuvimos a, al gran maestro Boaventura de Sousa Santos, que él precisamente eh, desarrolla la ecología de los saberes y el pensamiento abismal y sin duda el enfoque de derechos termina siendo un pensamiento abismal en las comunidades porque no se le realizan, no se materializan. Entonces, Daniela, dentro de todo tu proceso de investigación y en tu docencia, ¿cómo lograr eh, que la justicia en las comunidades se puedan eh, abrir estos espacios en el marco del diálogo de saberes, de las instituciones? de la misma comunidad y la academia para generar espacios de justicia comunitaria. Bueno, gracias Carolina, gracias a bueno toda la organización de Claxo y por supuesto a estos espacios que se abren para nosotros. En realidad, cuando nosotros hablamos de la justicia, y por ejemplo en el caso colombiano, es muy importante porque muchos de los procesos, de las luchas sociales, se han trascendido a estas instituciones judiciales para cambiar y transformar muchos, digamos, de las necesidades, de los espacios de vulneración. Y yo creo que las conquistas las estamos dando. Y las comunidades, justamente, desde lo afro, desde lo eh, étnico, desde las mujeres, han sido luchas que se han dado en el marco de las justicias, en el marco de las conquistas judiciales y sobre todo para poder transformar el país. Colombia está pasando por una crisis justamente como, como lo estamos viendo y yo creo que este es el escenario político y este es el escenario social en el cual hemos conquistado y seguimos manifestando no solo en las calles sino a través de los estrados judiciales y trabe, también a través de las conquistas de nuestros derechos, creo que ha sido más que necesario. Sí, Daniela. Bueno, en, en la disciplina del derecho hay una figura que se llama el estado de cosas inconstitucional y es cómo los jueces... A través precisamente de comunidades que empiezan a generar posiciones de reclamo verdad de reclamar sus derechos como pasó por ejemplo en colombia los desplazamientos forzados y otras situaciones de vulneración de derechos humanos y en el marco de la democratización del conocimiento cómo se explica este tipo de justicia en el que mediante las posiciones de reclamo de las comunidades logran logran llegar a las cortes y se logra la materialización de los derechos de protección y garantía y sobre todo en comunidades donde hay procesos de violencia. Bueno, algo muy interesante es que el estado de cosas inconstitucional efectivamente tiene que ver con una violación sistemática a todos los derechos constitucionales de poblaciones vulnerables, efectivamente como el caso del de desplazamiento forzado producto del conflicto armado pues que vive Colombia o ha vivido Colombia. Ahora, Creo que los escenarios han sido primero iniciar por acciones judiciales, eh, digamos céleres, efectivas, por ejemplo como una acción de tutela que ha permitido que las personas sin mayor conocimiento técnico puedan acceder a estos espacios, las comunidades accedan, siendo ellos víctimas de estas violaciones de derechos puedan acceder de manera mucho más pronta y acceder a la justicia llegar hasta la corte constitucional a tribunales constitucionales para que sean escuchados a través de unas vías deliberativas como por ejemplo la justicia dialógica donde todos digamos los espacios empiezan a abrir a nivel de todas las territorialidades las periferias y efectivamente ahí las víctimas sean escuchadas al menos hay ese campo abierto para escucharse y de cierta manera que la justicia deje esos estrados judiciales deje el escritorio y escucha a las víctimas y las comunidades de primera mano. Muchas gracias, Daniela, Justicia dialógica. Y estamos en un diálogo de saberes, y estamos aquí con diferentes disciplinas, el derecho, pero que el derecho tiene que también entrar a dialogar con la sociología, la antropología y también con la cultura con la literatura y precisamente para poder generar estos procesos de justicia dialógica, de justicias deliberativas, en estos espacios comunitarios en donde sabemos que la violencia no se ha podido contener y donde las comunidades ni siquiera pueden hablar ni pueden tomar decisiones en sus propias vidas cotidianas porque están los grupos armados o porque definitivamente el Estado no hace justicia. Y bueno, en esta justicia dialógica y en este marco de las disciplinas también, tenemos a Liz Rincón de la Universidad Autónoma de Occidente, es directora de la maestría en estudios culturales. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ingresa al diálogo de saberes, a debajo del puente también, la cultura para forjar espacios de justicia Muchas gracias a Claxo TV y también a Debajo del Puente por estar eh, pues invitándonos a este espacio, a la UAO y a la maestría en estudios culturales considero vital eh, el, la cultura como vehículo, hoy por hoy nos hemos dado cuenta eh, que el acceso a la justicia también pasa por las transformaciones de la hegemonía, de las formas de ejercer el poder a través de la cultura y estamos viendo que eh, eh, en los espacios, en los territorios venimos dándonos una pelea por las soberanías locales y esa pelea por las soberanías locales, si ustedes recuerdan el estallido de hace un año en Cali, pues son soberanías que se trabajan a través de la murga, a través del carnaval, a través de la batucada, a través de la música, del teatro. ¿Qué es lo que está haciendo eh, la cultura? La cultura está narrando lo inenarrable, está poniendo en la palestra pública lo que no se habla en Colombia, lo que no se puede decir ni nombrar porque es en exceso violento. Entonces, digamos que tiene como una doble eh, función la cultura, una función descolonizadora, una función de romper las cadenas que hemos tenido hasta ahora y otra función que evidentemente es de discutir y de transformar eh, las inequidades a través de pensarlas y ponerlas en escena. Liz, y la Academia, desde la maestría en estudios culturales, ¿cómo se manifiestan las comunidades a generar estos espacios, a promover estos diálogos que también tienen que ver con el derecho, con los derechos y para que también pueda llegar a espacios de conquista social y de derechos? Nosotros necesitamos una Academia viva, Exacto, sí. La academia ya no puede estar centrada necesariamente en espacios de élite académica y en lenguajes que nadie entiende. Por esa razón, digamos que el trabajo de nosotros ha sido esencialmente hablar con la gente y un poco romper el poder de la academia a través del lenguaje, lo hacemos a través del arte, nos hemos inventado una serie de laboratorios con Universidad para el Barrio, laboratorios en los puntos de resistencia y lo que queremos es sacar la academia de las oficinas, sacarnos de nuestro lugar de confort, poder estar con la gente, sacar las cámaras, sacar los pinceles, sacar el performance y lograr que eh, podamos también desvincularnos de ese lugar tan elitista que tenemos los académicos, romperlo y ponernos de verdad en una relación horizontal y como tú decías, dialógica. Muy bien, eh, Daniela, ¿cómo lograr que la academia se convierta en acción desde estos espacios jurídicos y de justicia dialógica? Que sea una invitación también. Bueno, gracias Carolina. Yo creo que los espacios están dados en cuanto a, a romper efectivamente, no solamente, digamos, no es espacio estricto de las aulas, sino empezar también a dialogar, a llegar a las comunidades. Yo creo que los procesos de, de pedagogización, los procesos de capacitación, los procesos de que las personas reconozcan sus derechos, más allá de lo que nosotros aprendemos dentro de las aulas, es el propósito. Empezar también a, a reconocer en, desde los niños, jóvenes, eh, que debe darse un proceso de reconocimiento de sus ciudadanías, de sus derechos, de sus deberes y que finalmente todos estamos en este proceso de conquistar derechos y que eso es algo común. Entonces, yo creo que es empezará a romper con esas lógicas y esas prácticas, tal vez como lo decía justamente nuestra compañera y es eh, dejar de limitarnos a esos espacios a veces estrictamente académicos y empezar a llegar a otros espacios más comunitarios, más culturales, donde la gente nos quiera escuchar y donde podamos escuchar y conversar entre unos y otros. En entre unas y otras, para poder realmente conquistar espacios de justicia, porque la justicia va más allá de los derechos y de lo que dicen las constituciones y las leyes. Creo que lo justo está también en reconocernos como pares y creo que eso es lo que debemos empezar a conquistar. Muchas gracias, Daniela. Y por último, Liz, estamos en un momento latinoamericano de procesos de violencia en los territorios en donde no se puede contener la violencia, donde el Estado no llega, donde muchas eh, dinámicas criminales se hacen presentes y también escalamientos de violencia institucional, ¿no? como la policía, como lo que ha sucedido en los estallidos sociales. Cómo la cultura y en, en esta eh, posibilidad de construir nuevas narrativas, que no sean narrativas violentas, porque en Latinoamérica estamos en este margen de construir a diario narrativas del dolor y narrativas de la violencia, cómo cambiar estas narrativas de la violencia a través de la cultura y también que pueda esta narrativa, estas nuevas narrativas eh, no violentas, eh, puedan llegar a las políticas públicas y el aporte que ustedes están haciendo desde la cultura y desde esta transformación también en las comunidades. Bueno, las narrativas eh, están cambiando y quienes las cambian son desde abajo, estamos cambiando las es desde abajo. Y no es precisamente la academia la que está dando esas, esas pistas, nosotros solo somos unos mediadores de esas pistas que están dando las comunidades. Hoy las comunidades migrantes nos están poniendo nuevas categorías de pensamiento y parece ser que nos va a tocar reinventarnos para poder entender lo que están haciendo las comunidades. Hoy estamos volviendo a lo pequeño, antes pensábamos que la mirada era macroestructural y ahora resulta que la cultura nos está diciendo, no, tenemos que hacer las miradas micro, locales, pequeñas y en esas narrativas, por ejemplo, estamos destruyendo una narrativa como la construcción del enemigo. Es decir, para yo poder vivir con el otro, con la otra, necesito necesariamente salirme de la matriz de la construcción del enemigo, necesito componer otros paradigmas. Toda, todo este ejercicio, los ríos vivos, de la cultura afro en Colombia, en Cali, por ejemplo, habla de la vida sabrosa, de pasarla bueno, de gozarse la vida, de romper un poco esa cadena de sufrimientos. Pero claro, para yo poder gozar y para yo poder estar bien necesito entender cuál ha sido el sufrimiento y necesito sanar la herida colonial y necesito entender cuál es el papel de la dependencia de América Latina históricamente fundada. ¿no? Entonces, digamos que a través de eso la cultura es muy importante porque las narrativas son narrativas que ahora nos traen, por ejemplo, la hibridación entre lo que pasa en los territorios a pequeña escala y lo digital o lo artístico que hacen las comunidades. Hoy las comunidades migrantes acceden a derechos y cambian las narrativas en un grupo de WhatsApp de caminantes, y acceden a través del whatsapp con esta idea no entonces yo creo que vamos a tener que eh, un poco eh, es, es una palabra bastante trillada pero las resistencias tendrán que eh, reinventarse resignificarse enamorarse de la vida buena bueno y estamos en un proceso electoral en colombia ya para cerrar que es importante eh, cuál es cuál cuál sería este desafío que tenemos el próximo 19 de junio en las elecciones en colombia eh, daniela bueno las expectativas son muy importantes yo creo que estamos eh, esperando qué sucederá este día justamente estamos ya próximos a definir el gobierno nacional en colombia esperamos con fortuna tener un cambio de verdad convertir una colombia un poco más humana de lo que se requiere y por supuesto lograr vivir y cambiar a un país eh, que quiera vivir sabroso justamente, en el cual eh, todos y todas podamos estar ahí. La justicia eh, será un, o jugará un papel importante en esto, la conquista de nuevos derechos, la reclamación de una igualdad material más que formal, creo que es uno de los propósitos más importantes también para Colombia. Gracias. Bueno, yo creo que Colombia tiene un gran reto, y es un cambio de gobierno, pero también creo que las democracias representativas no son la única salida. Nosotros tenemos que trabajar en mallas horizontales, nosotros tenemos que trabajar desde las comunidades. Un gobernante no va a cambiar la historia de un país, son las multitudes las que cambian los países, las estructuras. ¿Qué se necesita? Trabajar en lo local con una hinco y con una fuerza desbordante sin desfallecer. Así que si, si digamos hay un cambio en Colombia, un cambio de gobierno este 19 de junio, celebraremos pero no será la única salida. Ese gobierno también requiere la crítica y el trabajo desde abajo. ¿Qué necesitamos? Trabajar juntos, juntanzas, definitivamente. Bueno, muchas gracias Liz y precisamente estamos acá, Claxo TV, debajo del puente donde el discurso de la academia se convierte en acción y donde estamos desde el territorio, no desde el escritorio, y fomentar cada vez más líneas y proyectos de investigación que puedan visibilizar los problemas, la violencia, todas estas categorías y este diálogo de saberes que se necesita para poder incidir en las políticas públicas y tener mejores gobiernos, democracias fuertes y sobre todo bienestar para la comunidad. Muchas gracias, soy Carolina Duque y nos vemos debajo del puente todos los miércoles a las 5 de la Trilce Radio y gracias también al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por apoyar.